En los ayuntamientos hay mucha información, pero esa información no siempre ha estado disponible a, hacia el exterior. Entonces, desde 2013, que empezó un poco la, la línea de, de poder compartir información, de compartir datos y de portales de datos abiertos, pues fue cuando empezamos nosotros a trabajar en, en esto. Para nosotros los datos son, son fundamentales y no solamente tenerlos, sino compartirlos. ¿no? En, en esta pantalla os presento eh, cómo hacemos. Nosotros tenemos actualmente, ahora hay 900, creo que son 907 conjuntos de datos que están publicados en nuestro portal donde lo importante de tener esos datos es que haya alguien que los reutilice, eh, que pueda, pues si es alguna empresa o algún estudiante universitario, alguna universidad para investigación, que pueda utilizar los datos para algo que sea relevante para, para su día a día. Y sobre todo muy importante que los datos, si tú empiezas a utilizarlos, que sigan estando ahí, es decir, que no dedique un tiempo eh, para desarrollar tu, tu proyecto y que ahora después coja el ayuntamiento y te quite los datos. Por lo tanto, para nosotros es muy importante eh, tener los datos, que los datos estén actualizados y que eh, esa actualización se haga de forma automática. ¿no? Entonces, lo, lo que muestro aquí son las distintas fuentes de datos de donde recogemos información que van pues, desde la empresa municipal de transporte de, de autobuses, donde tenemos en tiempo real pues, los datos de, la, de los autobuses, además de toda la información relacionada con líneas, con paradas, eh, todo lo que tiene que ver con la MT. También eh, se coge información del sistema de Málaga Bici, que son todas las estaciones que hay en la ciudad. Creo que hay más de 27 estaciones de, de bicicleta, donde se puede consultar el estado del número de bicicletas que hay disponibles y el número de huecos. Interesante, si tú vas a ir a soltar una bicicleta que haya un hueco o si quieres ir a recogerla que, que haya disponibilidad. ¿no? Eh, lo mismo eh, relacionado con, con todos los servicios de, de movilidad de Esmasa, la empresa de aparcamiento, donde tenemos la información de ocupación de, de los distintos aparcamientos, también aparece información de, de medio ambiente y por otro lado otro conjunto de, de datos muy importantes que son los datos relacionados con, eh, el, con la cartografía de la ciudad es decir Eso era también otro de los grandes tesoros que antes de que se empezara a publicar, que era tener toda la información de la ciudad disponible para que eh, aplicaciones de terceros pues puedan desarrollar sus aplicaciones, que es muy importante tener la información geolocalizada. Y además tenemos de, de Masa, de nuestro amigo de Masa, que han estado hablando antes, pues tenemos también la información de, de las fuentes y de la universidad, por ejemplo, todos los datos de, de Polen en los distintos puntos que hay de recogida de Polen de la ciudad, y en la parte de cultura, pues toda la parte de la agenda cultural. Bueno, pues con todo esto, ¿el objetivo cuál es? Que se reutilicen los datos. Entonces, para que se reutilicen los datos, tenemos varias opciones, y es que los reutilicen terceros o ponernos otros ejemplos de reutilización entonces el proceso de hacer que reutilicen los datos no es sencillo entonces lo acompañamos con una parte importante de, de formación organizamos hackatones organizamos con los eventos de Data DataBear eh, solemos colaborar para, para poder potenciar el, el uso de datos, se dan charlas sobre el, el reutilización de datos y además una de las cosas que hacemos es que si alguien utiliza algún dato del Ayuntamiento de Marga pues se lo publicamos en nuestro portal de datos abierto. Entonces vamos a ver algunos de los, de los ejemplos donde no solamente es reutilización de terceros, sino para que se sepa qué cosas se pueden hacer, nosotros mismos hacemos esa reutilización. ¿no? Lo voy a poner en, en breve y luego vemos muy rápido también a cada uno de ellos. Por un lado eh, tenemos el geoportal, es decir, dentro de toda esa información cartográfica que Quedamos, pues tenemos más de 80 capas con información cartográfica de, de la ciudad, de, de elementos que pueden ser de, de interés como bueno, pues toda la parte de, de turismo, de museos, de, museo, de monumentos, de la parte de movilidad pues de semáforo acústico, ahora después veremos, veremos algún ejemplo. Y eso lo que hacemos es visualizarlo en un mapa, pero cualquiera podría visualizarlo porque todas esas capas están, como digo, en el portal de datos abiertos. Otro ejemplo de reutilización que también hemos hecho nosotros, que pensamos que, que es bastante novedoso y que no se ha visto en, en, en muchos sitios y es un, un panel personalizado y podemos encontrar que algunas ciudades ofrecen un panel de reutilización de, de sus datos, de los datos abiertos, eh, pero con información que, bueno, puede ser interesante verlo alguna vez por curiosidad. Por ejemplo, nosotros podríamos tener, y, y de hecho hemos tenido también algún, algún panel genérico donde aparecen las toneladas recogidas de basura cada día. Y bueno, pues eso puede tener interés como curiosidad, pero no es algo que tú vayas a mirar cada día. Entonces, eh, con ese objetivo, es, ¿qué es lo que puede interesarle al ciudadano? Pues lo que estamos haciendo es coger de esos 900 conjuntos de datos, eh, generar componentes software para una página web, para que el ciudadano pueda coger y montarse su propia página web con lo que le interesa. Y ahora lo veremos en, en, el, en, el, en el ejemplo, lo veremos en, en directo. Ese sería el panel personalizado. Después tenemos una aplicación de, de ciudad, eh, Málaga Funciona, que inicialmente era una aplicación para recoger incidencias en la vía pública, pero que hemos enriquecido con toda la información que viene de los datos abiertos, principalmente de datos abiertos. También la veremos brevemente. Luego pues está eh, la joya de la corona para mí, que es Victoria la Malagueña, que es un, un chatbot que igual eh, lo podía haber hecho cualquiera recogiendo la información de, de datos abiertos y es capaz de, de hablar con, con los ciudadanos. Si da tiempo, pues también podemos hacer una, una demo muy rápida. Además, durante la legislatura anterior, por ejemplo, en la línea de lo que comentaba el compañero anterior, es importante eh, tener los datos y además poder visualizarlo en, en un cuadro de mando internos para poder eh, hacer toma de decisiones. Pues teníamos un cuadro de mando, estamos también actualizando a la, para la versión nueva, que para hacer todo el seguimiento de actuaciones del programa de gobierno, de forma que todo lo que se dice en el programa electoral, cuando después se convierte en programa de gobierno, se puede ir viendo cuáles son los proyectos que se han desarrollado y además todos los proyectos adicionales que se han desarrollado durante la legislatura sin que estuvieran en el programa original. Y como comentaba antes, un elemento muy importante es que eh, si alguien hace una aplicación, pues nosotros le daremos eh, difusión y veremos también muy rápido algunas de, la, de las que hay. Por último, un elemento que, que es importante es el, el, que lo que hacemos, intentamos compartirlo. Tenemos que nuestro portal de datos abierto se federa con el portal de datos nacional y también con el portal de datos europeo y lo que hemos hecho ha sido en G-Hub pues compartir para que cualquier otra, otra ciudad que lo necesite utilizando c que es la tecnología que utilizamos para datos abiertos, pues también pueden hacerlo. De hecho, hay varias ciudades como Alcobenda o Fuengirola que utilizan nuestras nuestra librerías. Eh, si queréis pasamos muy rápido para ver algunas de, de estas aplicaciones y me quedan tres minutillos bueno, por un lado este sería el portal de datos abiertos donde tenemos eh, muchos formatos, es decir, cada, cada información se da en distintos formatos y aparece por orden de actualización. Hay información que se actualiza pues, cada pocos segundos como los desfibriladores o la ocupación de los aparcamientos municipales eh, y otras pues, que tiene eh, más, más tiempo de, de, visualización, de actualización. Perdón. Por ejemplo, también tenemos la, las cámaras de tráfico. Eh, interesante, como comentaba antes, eh, si miramos en datos.gob.es, nosotros federamos nuestro portal, pues podemos ver que a nivel de administraciones públicas, la, la sexta administración pública que tiene más datos federados con el portal nacional es el Ayuntamiento de Málaga y como ayuntamiento es el, el primero. Este sería el Geoportal, que es ese ejemplo de visualización de, de capas, donde, como decías, aquí tenemos más de 80 capas, donde podemos coger desde donde está el archivo, donde monumentos, eh, museos... Eh, si vamos a deportes, pues fijaros toda la cantidad de deportes que pueden hacerse en la ciudad, pues tenemos todos los, los campos de fútbol, de baloncesto, de balonmano, de actividades deportivas, y aquí podríamos, pues bueno, eh, hacer una visualización y cada uno de los eh, elementos, pues además dependiendo del tipo que sea, pues va a tener una información adicional y te va a llevar a, a la página que corresponda. Por ejemplo, si este es el Museo Picasso, pues pinchando sobre él te llevará a la página del, del museo. Este sería el, el cuadro de mandos que está hecho además con, con Fireware como como base para, para la parte de gestión de histórico, que utilizando todos estos datos eh, puede visualizarse, además desde cualquier dispositivo, desde un tablet o desde un PC, donde hay varios componentes. Los componentes actuales que tenemos son información de, de autobuses, de aparcamientos de bicicleta, eh, del GeoPortal se, se podrán seleccionar todas las capas que el, que el usuario considere interesante para su panel y también las cámaras de tráfico. Vamos a verlo funcionando. Por ejemplo, este sería una una versión del, del panel donde eh, podéis ver que yo puedo seleccionar eh, distintas cámaras si sí, no me deja tirado el sistema, veis que las cámaras se, se actualizan <ríe> bueno siempre suele pasar esto, ¿no? ahora, lleva toda la mañana funcionando y justo cuando se presenta, bueno, veis que que puedo seleccionar las cámaras y cada cinco segundos se actualizan. Con lo que yo podría, por ejemplo, seleccionar las cámaras que hay camino a mi trabajo, o si voy en bicicleta, pues podría seleccionar las distintas estaciones de bicicleta y puedo ver la, tanto la evolución, que esto es lo que nos ofrece Fireware, como el estado actual, pudiendo hacer tomas de decisiones de hacia dónde voy, dónde cojo, dónde recojo, igual con, con aparcamientos. ¿no? Por ejemplo, si yo fuera un estudiante que suele ir en autobús y coger autobús en dos o tres paradas, pues podría añadir dos o tres componentes de parada de autobús donde. Eh, ...que son las que yo utilizo más y a lo mejor ese podría ser mi, mi cuadro de mando simplemente, ¿no? ¿Vale? Luego tenemos a, a Victoria la Malagueña, que es el chatbot que habla de, de cosas de Málaga... ...donde, eh, bueno, pues habla de, de muchas cosas, por ejemplo, habla desde los equipamientos de, de la ciudad... ...de la información de los autobuses en tiempo real nos habla de, de los aparcamientos, le podemos preguntar por eh, la ocupación de un aparcamiento y nos va a decir el, el tiempo que eh, perdón el número de plazas disponibles, eh, nos, también nos ayuda con recomendaciones de restaurantes, con rutas para ir de un sitio a otro, tiene más de 150, eh, es capaz de entender más de 150 eh, actuaciones diferentes o consultas distintas y capaz de dar más de 600 conversaciones diferentes, con personajes de Málaga, el tiempo, las cámaras de tráfico, expresiones, tiene un diccionario malagueño y bueno, hay mucha, mucho contenido que, que os invito que, que lo, lo, la, la veáis eh, voy justito de tiempo eh, no sé si me da tiempo de enseñaros um, um, la aplicación ¿sí? venga, gracias venga muy rápido, muy rápido Sí. bueno, pues tenemos eh, por un lado se me desbloquea el teléfono Vale. Pues tenemos eh, la, la aplicación de, bueno, de, de Victoria, que más o menos queda ahí cubierta, y, y el Málaga funciona, que sería la aplicación nueva que tenemos de, de, de Ciudad, donde, eh, por ejemplo en una de las preguntas que había, ¿cómo nos hemos adaptado a la nueva? Pues veis que hay un apartado de, de playas donde, bueno, fue la, la forma que tuvimos en Málaga de, de resolver la ocupación de playas, pues pudiendo eh, hacer que los ciudadanos dijeran a qué playa tendrían intención de ir y además, pues con los socorristas que había en cada una de las playas, pues se daba información del número del nivel de ocupación estimada o, o real. Un elemento muy importante relacionado también con la pospandemia es el tema de la cita previa. Nos hemos encontrado que eh, una como ahora se restringe mucho el acceso a, a la oficina pues el, el fijaros toda la cantidad de citas previas que se pueden pedir tanto en, en oficinas de atención ciudadana como a policía, como urbanismo, como gestión tributaria, donde eh, tenemos citas previas presenciales, pero también citas previas eh, que se pueden hacer en, en línea dependiendo del, del departamento. Otro elemento importante es el tema de la accesibilidad a la tramitación electrónica desde la aplicación móvil. Si accedemos a trámites o a, o a mi carpeta, pues no podemos hacer acceder y si tenemos eh, clave, clave permanente, es muy importante porque con clave eh, tenemos usuario y contraseña, pues podemos acceder a nuestro portal sin necesidad de tener certificados en el, en el dispositivo móvil. Bueno, pues también os invito eh, las dos cosas, a que eh, veáis la aplicación de embarcada funciona y solamente para que veáis cómo se inicia Victoria, lo único que hay que hacer es apretar el cuadrito de abajo del teléfono Victoria la malagueña buscarte la última versión de Victoria la Malagueña. Y ya simplemente con eso... Hola, David. No sabes lo que me alegra volver a verte. Bueno, pues estaríais hablando Hola, con, con Victoria que, bueno, pues puede dar alguna conversación simpática que, que espero que os guste. Pues nada, termino termino ya con esto. Muchas Gracias.